Y eso, y como decía, pues es un partido que vamos a echar. Y bueno, pues espero que os guste. Vamos a hacer un poco el 11. Y... <coughs> y vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver... ¿Quién ponemos? Un Simón fuera. No sé por qué está ahí de jugador. Vale, yo voy a poner a Marcos Llorente primero de defensa. Que, que, de, que distribuya el juego Olmo, por ejemplo, va a ir. <coughs> Le vamos a cambiar por eh, por por Ferran y Gerard. Pues vamos a poner ahí a Gerard. Y <coughs> Morata va a ser va a correr segundo plano. No vale. A defensa también vas a poner a Eli García aquí. Con Marcos Llorente. Esa es una buena alineación. Le colocamos ahí defensivo. Gaya también aquí. Y adama Dama. Y a Dama ahí para sacar el balón. Yo creo que eso está muy bien. Y bueno. Para sacar el balón yo creo que está bien. Está muy bien ahí. La, la, esa defensa que tenemos. Y bueno, vamos a hacer las instrucciones de ataque. Que va a ser al contraataque. Pase largo. Por las bandas. Y mantener la posesión y dar zona de apoyo Lo más importante Luego una defensa total Agresivo Cerramos filas Y bueno, le damos a las instrucciones avanzadas Y metemos centros al área, ¿vale? Falso extremo Carrileros Y una Y poblar el área Y eso va a ser un poco lo que vamos a hacer la defensa va a ser centros de área falso extremo, carrilero y poblar el área entonces, eso es por un lado y bueno, está la defensa un poco como juega lituania con Blasix Gollum Lighthut, luego está Slinka, Cernik Brak lo está lo, lo está es eh Bartus Irndadis Bro Bro Brozovsky Slipas Flupa Chavicus Y Klazustas Creo que es ah, me lío. Vale, entonces ahora lo que nos falta Aquí, que no lo he hecho, es el marcaje al hombre, o como lo llamo yo Las conexiones Y bueno, vamos a hacer un poco las conexiones Que Gaya marque a Blasics Y que Marcos Llorente A Lublicas, por ejemplo O Bulica gulubicas por ejemplo luego laucens que eric garcía marca lauces y adama acerni por ejemplo luego coque para coger uno más largo climnacius por ejemplo y luego eh, Gerard Moreno a Baicunas y luego eh, que se le he dicho bien, me acordaba de ayer y luego Daniel Mopos a Paliums por ejemplo y no sé si me falta alguien más. Sí, Pau Torres, vale. Pau Torres, Abraicas, por ejemplo. Abraicas y ya está. Abraicas y, a ver, y ahí pues el portero va a ser Septus Y bueno, vas a ver qué tal nos va. Qué tal nos va ese esa defensa. Con balón, siempre con balón. Y va a ser un poco el 4-3-3, que, no que no he puesto la alineación. Vale, con balón. Ahí está, con... Con 4-3-3, pues puro al empezar el balón Sí, mismamente Y bueno, vamos allá Vamos a jugar un poco Que cadete no Que me marcan cadete no Cadete es como Bueno, no Alevin es lo más sencillo Lo está cadete, que es lo peor Y profesional pues tiene que ser de mía, la leyenda ya es que claro, Alevin es como de niño cadete como más veterano y juvenil para mí es un poco llegando a profesional es decir es como un nivel más de profesional yo lo voy a jugar en cadete y vamos a hacer unos 10 minutines yo que unos 14 minutos y a ver qué tal nos va con próloga incluida pues a ver qué tal nos va vamos allá pues ahí está el partido ahora ha salido el 11 están en los túneles ya españa y lituania el, el equipo de luis enrique el equipo de luis enrique a nuestra derecha y la lituania en el izquierdo salen los salen los jugadores a los himnos están listos ya y para escuchar los himnos se colocan todos y bueno va a ser un partido bastante disputado una selección que se cierra bastante atrás y bueno, pues va a buscar eso, quitarle un poco el balón a España a ver qué tal le va. Ahí está De Gea, ahí está el Asporte gol bueno, los himnos primero, ahí en cala, hay un cala, cada uno en cada indo, ya se dan la mano y en no, nada pues empezaremos el partido. Aquí está el 11 con, con David De Gea, Eddie García, Adama Tlaore, Morata, Dani Olmo, Pau Torres, Tiago, Toque, los defensas, pues Eddie García. Eric García, Marcos Llorente y Adama Y aquí, pues bueno, aquí está Azubas y Kimacius Y este es un poco el once también de Lituania Y bueno, a ver qué tal nos va Ahí está Va a sacar la pelota, primero la selección A ver qué tal le va La va a sacar La va a sacar Morata y bueno, va a jugar como, como... Ahí está, como carrilero falso extremo. Y pues va a el ya eso es un poco. Pues empezamos. El, la tiene Coque. Marcos Llorente, la retrasa. La retrasa un poco a Dama Traoré. A Dama Traoré, que tiene más sprint. Pau Torres. Perfecta y Gerard. La tiene Marcos Llorente, otra vez. Interna ya por esa banda. Ahí está Tiago Oh, la buenísima, pero no Lo cogió, lo cogió un, un portero de la selección lituana La tiene a Dama Traoré Nada, se, se despista Dama La tiene De Gea La pasa De Gea Minuto Cuarto de estos primeros minutos La tiene Pau Torres La tiene perfecta Gerard A ver Gerard Fuera Vaya ocasión que ha tenido Gerard en el minuto 5, ahí está. Estamos viendo la acción. Y que los jugadores lituanos no hacen nada. Fuera, ahí está. Se lamenta Gerard, ahí está. La primera acción del partido. A favor de España. Lucas y Marcos Llorente ahí en sí. la disputa del balón. Uricas, cuidado con Luz la pasa perfectamente, de García. Pero bueno, se, se lía con Blockpar, la tiene Marcos Violente y la otra vez. Coque. Tiene perfecta Morata, perfecta Morata, habilitado Morata y el gol de Morata en el minuto 7. Ahí está la acción. Perfecta, minuto 7. y bien lo ha hecho Morata. Tiene ese paso enorme a. Ah. No se pasa no estando solo. Y, y, y Zubas no puede hacer nada para evitar ese gol. Estamos viendo la acción otra vez de Morata. En el minuto 7. Pues bueno, saca Lituania. Después de este gol. Este gol en, esta, en estos primeros minutos. En estos primeros 8 minutos. Allá y Blasic, la gana allá esa, esa disputa. Dani Olmo. Se va Tiago, se va Tiago. puede marcar el gol. Gol de Tiago. Minuto 9. Ahí está. Perfecta. La acción de Tiago. Ahí está. Todo saludando. Perfecta. Buenísima la escalación. Mira ese y está el tiro de Gallá ese paso de Gallá Marcos Llorente ahí está el tiro de Gallá luego la pasa a Thiago y hace el segundo de este partido, ahí está España 2 Lituania 0 Allá, y Blasics la gana allá esa disputa. Eri García, se va solo Eri García. Eri García al palo. Vaya ocasión de Eri García, que va al palo. Increíble. Esa... Vaya. Y ocasión ahí de Eri García. Vaya tiro cada al palo. Va a sacar Zubas, el portero lituano. Ahí están las distancias recorridas por, por la selección. Allá. La tiene Vaya perfectamente. Eri García. A Eri García. Se va Morata. Se va Morata. La retrasa un poco. Ahí no puede meterse con tanto jugador lituano. La tiene Marcos Llorente. A ver ahí. Dani Olmo. ¡Fuera! Vaya zurda que saca, que saca Dani Olmo. en este minuto 13 ahora mismo de esta primera conclusión del partido y los aporta 5 lituania 0 blasic y gallá anotar de Gaya aunque se la ha quedado Blasic pero no hace falta y Gallá Tiago la tiene Tiago ahí esta disputa no va no falta Sí, ha hecho como que se ha dormido o algo En los laureles Ahí está La va a sacar pues, a esa, esa falta Adama Traoré Nada La ganó Cernic, que Esa pelota La disputa Que se le intenta quitar Ahora mismo a Adama Adama y Zernik Cuidado ahí Madre mía Menos mal que no lo han tocado Blasi y, y Llorente Nada Pues va a ser el primer Corner de Lituania O oh, bueno no Va a ser fuera la ha tocado Cernik. allá Ya tiene Pau Torres esa pelota. Uf, Armoreno, qué pena, la cogió. La cogió ahí el portero. El jugador lituano, perdón. Luis Casicoque. Thiago. Feta de morata, ahí está. Tienes en este área ya española. ver ahí, ¿qué tal? Uf, no, no llegó Se le quedó bastante corto La tienes Slinka ahí con ese tiro Perfecto ahí con esa clase Pasa Dani Olmo La tiene Edi García Dani Olmo Detrás ahí Dani Olmo La tiene Tiago. Las manos de Zubas El portero li lituano está caca fugas ahí está, ese partido. fugas y, y, y Zubas, ahí está. La Ucens, ahí está. La gana coque esa disputa perfecta. La tiene ahí, wow. qué pena ahí. ¡Fuera! Vaya tira ahí, creo, Qué bueno hecho ya el centro pero no. Le tiró fuera a llegar Vaya tiro que ha hecho fuera a llegar Madre mía. Minuto 64% de posesión Casi un 39. España dueña España señora del balón. Todo el rato. Todo el rato. Blicas ahí. creo que es falta. Sí. Va a ser falta. Ah, no. Fuera de juego. Perdón. Fuera de juego. Ahí está. Sí, fuera de juego. Pases 82 de 52 de, de hechos. 52 eh, bueno. Y estaban los pases. Marcos Llorente ahí está, perfecto. La tiene de García, ahí está. La tiene ahora mismo Tiago. A ver Tiago ahí. Hacer una buena ahí. A ver ahí. Oh, mío, la parada de zubas. Vaya casi tenido el minuto 28. Qué buena ahí. Ese tiro de Tiago, ahí está. Intenta tirar Marcos Llorente, creo, o Gerard. Y para Zubas, ahí está. Vacunas y Tiago, a ver ahí. ¿Qué tal? Nada, pues la sacan, la sacan ellos clásico Lulicas y, y, y, y casi Marcos Llorente Ahí está, la Tenemos no que quimos para atrás Ahí está, ya la tiene Marcos Llorente rápidamente Pero no se queda ahí dormido minuto 30 ya Esta primera parte Llegando casi al filo de la media hora 62, un 38% de Lituania Ahí está, control de posesión El cambio de juego, nada, se quedó ahí un poco dormida y el jugador. Cernik y Adama. A ver Cernic y Adama ahí en la disputa. Minuto 34 ya, no metiendo el Cernic ahí en ese centro. mal perfecta, la sacó con Coque. Dani Olmo, nada, fuera de juego de Dani Olmo. Perdón, de Tiago. Ah no, pues sí, ha sido falta ahí, ha sido falta de los lituanos, sí, falta de los lituanos. Ahí está. Sí, falta de ellos, 74 de 63 pases lituanos Ahí está esa marca. Tiago, a ver ahí, no, se equivocó ahí Daniel Olmo, no. no tenía a nadie, tenía que haberla retrasado, minuto 36 ya. La offense, aquí La tiene la Ucens A ver ahí Lanza Blasi, Pero la coja imperfectamente, perfectamente En esa disputa Perfecta a ver ahí Fuera Vaya tiro que ha hecho Tiago Vaya tiro raso que ha hecho Tiago Creo creer Si sí, la pasa y coque ¿eh? Dani Olmo <coughs> Casi no va adentro Casi va adentro Ahí están los pases interceptados, 7 allá, Zenny solo 3. Y Slinka, creo que es, ahí, la gama, es Linca, cuidado ahí y el gol. Y el gol de Lituania en el minuto casi 40. ubicas ahí. Marca el primero paso y selección. Se pone a uno para conseguir el empate. Es que se durmió la selección un poquito Se durmió ahí Va a sacar Morata Ahí está otra vez el balón La pasa a Coque Marcos Llorente Tiago Lo retrasa otra vez Coque Gerard Moreno Uf, Qué buena ahí Pero no Pues sí Tiago lo tiene ahí A ver No Se estrella ahí Y el gol Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol gol, gol, gol. De Dani Olmo un minuto casi... 41 llegando a la segunda parte al descanso, ahí está el caso perfecto de llegar, creo, se estrella ahí Tiago y a hacer daño ahí está, a poner el, el España 3, Lituania 1, está el lío, lanza primero Tiago, bloquea y ahí está el tiro de Daniel. Perfecto, sacan ellos, ahí está, minuto 42 casi ese gol. Ignaccius lo tiene, los, la sube con Blasic y Gaya, gana otra vez esa posesión, la tiene Dani Olmo y hago otra vez la gana, parece haber ahí. Nada, los manos de fugas, bastante flojita. Saca jugas, ahí está. Morata. La han Tiago Ahí está, se, se, se dormía ahí un, un jugador eh, lituano. Y bueno, va a tirar ahí el centro, a ver el centro. Uah, nada, pues a las manos de Zubas. Va, va a quedar dos de añadido. O Saca Zubas esa pelota. Gallagh. Coque. Marcos de Oriente. Torres, aunque está ya medio gastado La barra de Se la pasa y Dani Olmo el Y el gol Vaya golazo que ha metido Gerard, Qué golazo Para poner España Para poner España al, al 4-1 Vaya golazo, vaya obra Que se ha hecho Gerard No mira está el paso Daniel Elmo, lo pasa a Gerard ¡Pum! Pues España 4 y Juan ya uno llegar ahí, perfecto de llegar, me encanta ahí cuando salen las cosas bien, encanta cuando salen los partidos bien, casi en el añadido ¿viste? ahí está. aquí está un poco la posición un 59% de un 41 14 tiros de un tiro a puerta de en una de dos faltas solo un corner de 0 tampoco hemos hecho muchos dos tiros libres de 1 83 de 46 pases 5 centros de 2 eh, 14 14 pases en lo mismo interceptados 5 de 3 entradas y tres paradas nosotros ninguna para de momento ahí está continuamos ahí está esa segunda parte y vamos ahí está lo tiene ahí Lituania con rojas aunque ha habido una caída ahí Laufenz Morata nada hay cunas ahí lo que yo la hay muy bien la pelota hay hash, cuidado ahí las no, se ha ido para atrás tiene Zernic, voy a a Zernik ahí que es muy explosivo saca Gerard, ahí está, la tiene, perfecto, Dani Olmo, pues se la quita y brojas, va a ser falta ellos, ahí está Pues Lituania hace falta, España en una Va a sacar Marcos de oriente esa pelota. No, se ha ido ahí bastante. Llevar no Marcos Llorente, ahí ha habido un lío. La tiene Adama y Gluicas ahí. Pues no, pues hubo falta. Hubo falta ahí. Madre mía, Adama, es que es muy explosivo. Vale, pues la va a sacar la dama, va a tirar, va a hacer un pase bastante alto. Morata, la pasa de, Rassi, de, Rassi, de Rassi, perdón la tiene ahí. Morata con Rojas, ganó no, la disputa Morata. La pasa de Gea, pasa de Gea la tiene Gaia. Y la pasa hacia Thiago, esa pelota de ahí. Oh, se la quitó la UC, se durmió ahí, qué pena. Clásica, a ver ahí la tiene Marcos de 20 El Moreno Tiago ¡ah! Rebota ahí Perfecto, a ver ahí Tiago, vamos Tiago Moreno Y García Fuera Vaya, aquí de García Que es 55 Esta segunda parte Es el segundo tiro que hace fuera ahí está 77 de 62 pases lituania ulicas y marcos de 20, la gana ulicas pero se le queda marcos de 20. pasa daniel Ari garcía mal le tapa la ahí maricas ahí maricas ahí está Las X lo tiene a la matar, él le rebota genial. ¿Qué quiere? ¡Ahora!